Residentes en la urbanización Los Maestros Tercera Etapa Externaron preocupación ante el deterioro de sus calles Haciendo un llamado a las autoridades locales sobre la situación Se ve cómo está esto? Esto, esto es... Ah, yo, pero, y cuando llueve esto es una laguna Que da aquí el agua, la cintura ahí, ahí. Esto, Y no hay esta la mano, son la mayoría de las calles aquí ¿Y las autoridades han pasado? No, no por aquí no ha pasado nadie. Bueno, ahora que hagan algo con nosotros, porque mira cómo que estamos viviendo y cuando llueve, eso da pena, yo ni quiero que el para acá se nublé, porque cuando está así nublado, todo yo está asustado con todo el aguacero, ve. Y ahora que va a arreglar, que va a arreglar, yo no arregla nada. Claro, a veces ni lo mandamos, pero lo de y para acá y el agua, el aguacero, en toda la calle. Para NTN, su noticiero regional. Jesús Daniel Villalona.